Hola, hola, buenos a todos aquí, Omar, comentando un día más en la taberna y hoy volvemos a Blood Bowl, bienvenidos a este domingo de Blood Bowl, vamos a jugar los cuartos de final de la Copa Caos. nos toca contra un equipo de moradores del inframundo, si no me equivoco, Llamado los Toxic Champions, que son un equipo de, una mezcla de goblins, scavens y, bueno, tienen el troll, ¿no? pero veremos, veremos qué tal será. es la primera vez que nos enfrentamos un equipo de este, de este tipo en la, en la campaña, así que veremos qué tal va empieza el partido, tenemos mucha ventaja, mucha ventaja con respecto al otro equipo puedes ganar pero por debajo de 150 todo el dinero que gaste también se le dará a tu oponente wow ¿Queremos? Es que este tipo de jugadores No... No nos renta a nosotros Total, para dárselo al... Al equipo rival Siguiente, nada Fez, Dios Estos son dos jugadores estrella Y el maestro, Dios Este es un problema que vamos a tener Y que pienso que va a ser una jodienda A lo largo de toda la campaña, es que tenemos un valor de equipo muy grande con respecto al resto de equipos contra los que nos enfrentamos y siempre tienen opción a comprarse eh, jugadores estrella, que son muy buenos. Entonces hasta que nosotros nos subamos mucho, mucho, mucho el nivel de los jugadores va a ser imposible contrarrestar eso. Ya nos pasó el, do el domingo pasado, si no os acordáis... Eh, contra contra este equipo de goblins que nos pillaron el bombardero Que fue una masacre Vale, los Este de la segunda cabeza es alucinante Me parece una locura Opa, Este, este, este señor A este señor nos referimos Qué asco Vale A ver, señorito oh, Y un fanático Ostras, venga Al lío, chicos Al lío y siempre tiene una segunda tira de equipo y yo pierdo una Joder. vale ¿En serio dos así en línea? Este fanático me da muy mal rollo Como tirar más secreta, lo tirarán porque tampoco tiene Vamos a pasar una primera parte muy fea 6, 7, 15, 7, 9. Vale, no, estamos bien puestos. 8. Vale, venga, muro de hierro, validamos. A ver cómo se coloca. Uf, vale, una repetición de tirada extra, bien. Bueno, la que nos han quitado, está bien. Vale, primer turno es suyo. A ver, vamos a analizar. Esta tiene, esta gente tiene 7 armaduras. Joder, menudo primer turno, tú. Dios. Hola. ¿En serio? Uff, pues menos mal que tiene calzadura porque si no me lo dejan no Cuatro placajes en un mismo turno, ¿eh? Contra gente incluso en el suelo O sea, bueno Ha hecho dos placajes y luego otros dos Contra gente que estaba en el suelo Claro, y me ha limpiado el centro Bueno, y de qué forma, ¿sabes? Empieza feo esto Joder Vale, y simplemente me mueve. Ahí viene conmigo. Uf. Oh. A dos cabezas le ayuda... Más una a todas las tiradas de esquivar. Oh, falló. Oh, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. A ver, no pasó nada. Hey. Lol, ¿por qué harías eso con el troll? Lol, no entendido ese movimiento. Hacer esto, ah, que encima tiene apariencias asquerosa. Este jefe, agüita, sí, tiene sentido. Vale, Buah. y es que esta segunda tirada va a ser súper comprometida. Agallas, 33% No, vamos a omitirla Vale, me lo quedo, yo tengo bloquear y el no Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto Elegir a moverse Uf, Vamos a ponerlo aquí Vale, bueno, me lo he apartado un poquito de la gente No está mal dentro de lo que cabe la pregunta es, ¿nos vamos a acercar y a darle caña aquí a esta gente o qué? A lo mejor es que ni nos sale a cuenta, ¿sabes? A este cómo va, tres de fuerza, y de armadura, abundado. Vale, vamos a acercar aquí. Vale, perfecto. Así con este apoyo. Vale. Y le vamos a decir que no. Toma oh ahí. Venga, a tu casa. ¿Tiene una pala? En la mano, sí, sí. Vale. Ahora bien, ¿cómo nos vamos a mover ahora? Es que quiero dejarme a este. Cao. Pero lo quiero dejar. Cao, cao, cao, cao. Vale. No me digas que tienes que esquivar. Oh, qué bueno Toma ahí Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien Grande el golpe poderoso Vale, empezamos muy, muy, muy, muy bien Me gusta, me gusta Ok, ahora Tenemos ahí el balón un poquito platanado Vale, vamos a cerrarnos al centro con estos dos hombrecillos Vale Que se apoyen entre ellos Sí, eso va a ser lo mejor Y además vamos a traernos Al corredor Aquí, en esta, a esta zona Vale, y estamos todos más o menos Estos aquí marcando la zona Vale, bien, bien Es que el primer turno de ese fanático Ha sido horroroso Dios, no, cuidado Vale No Vez... ¿En serio? Ya basta, hombre Ya basta Mamma mía Es que ahora tengo ahí Tres hombres comprometidos Tres enanitos comprometidos Y... Claro Uf, a este le van a hacer mucho daño Dios, ese troll Nice, nice, nice, nice. Todo el realmente estúpido y no va a poder... Ha perdido el Blitz, además, de hecho, eso no es bien genial. Vale, vale, me gusta. Venga, Placaje. ¡Uy! Oh. A ver. Tiene sentido y está muy bien jugado por su parte que haya venido hasta aquí. Hacia la zona del fanático. Y yo al fanático, se lo tengo que sacar encima, pero vamos. Tengo que venir con el a Trolls y reventarlo aquí entre los cuatro compis que tengo Vale, turno 2. Vale. Ahora podemos plantearnos la, la deriva ya. Venir aquí. Dejar esa zona más abierta. Venir aquí a cerrar el centro. Y ya está. Vale, aquí está bien. El, el único que me preocupa o el que más me preocupa es el fanático. Porque eso es un problema para nosotros. Levantarnos. Aquí estamos en buen sitio. Aquí estamos en buen sitio. Apariencia asquerosa. gallas. Un dado. A ver. Sí, vamos a repetirla porque hay que sacarla. Es que, es, ¿Y esto qué? Vale, ahí, alejado de todo el mundo. Vale. Vale, ok. Entonces, ahora con esto ya sí que podemos formar mejor. Podemos venir hasta. Podemos venir hasta aquí. Vale, me gusta. Vale, dos dados. Bien. Vale, perfecto. Estupendo. Aquí. Y nos vamos a quedar. Vale. Toma ahí. Venga. Hay que ir sacando... Goblins y ratas de, de todo el follón. Vale, voy a retirarme con el corredor hasta aquí. Vale. No quiero que esté en el follón. Quiero tenerlo... A salvo y tener una segunda... Línea, como siempre hemos dicho. Para poder situarnos mejor. Vale. Este hombre aquí está bien. Vamos a trasladarnos a este aquí. En caso de que quisiera venir hacia este lado... Ah, espérate. Este aún se puede mover. Este aún se puede mover. Vale, vamos a traernos a este enano aquí. Con su defensa. Vale. Y al matatrol sí que lo vamos a meter para acá. Vale, perfecto. Ahí estamos bien. Vamos a acercar al blitzer aquí. Para cerrar más la zona. El único problema que tengo es este fanático de aquí. Que me está desmontando. Pero bueno, podemos bascular con el resto de... Del equipo y, y acabar de cerrar la zona. Bien, bien, bien, bien. No, vete fuera del campo, vete fuera del campo. Yes. Uf, vale. omitir Perfecto. ¡Uy! Oh, ¡Cambio de posesión! Maravilloso, maravilloso. Oh, te, te amo, te amo. Perfecto. Ahí echándolo hacia el costado y que no puedan jugar. Vale. Eh, nada, vamos. Creo que vamos a entrar a muerte. Vale. Vale, a uff, a tres dados. Perfecto. ¿En serio? Vale, nosotros tenemos bloqueo y él no. Así que vamos a hacer ambos derribados. Ah, da igual, da igual, no importa la recepción. Vale, vale, vale. Y no se queda nada mal para nuestros chicos. Ok, vale. Vamos a armarnos con un corredor. Cogerla está complicado. Pero bueno, vamos a ir montándonos la zona. Vale, vamos a movilizar el Wilson. está aquí. Hay que ir metiendo gente ahí para acumular zonas de defensa y que no nos puedan tocar bien. Vale. Vale, vamos a acercar este aquí al centro. Vale, vamos a meter este defensa también aquí Vale, y esta defensa Aquí está bien Vale, ya luego cuando nos toque Haremos nuestros movimientos correspondientes Pero de momento Estamos bien ubicados Uy, uh, si nos ponemos aquí con este No, el matatrolls, vale, vamos a acercarlo aquí Y apoyamos y Podemos empujar por este lateral al fin y al cabo Vale, está bien, está bien, está bien Ahora es quien recoge el balón Yo creo que en estos cuatro turnos Nos da tiempo a empujar Y a salirnos con la nuestra Para liberarnos, o sea, tenemos aquí ¡Ojo! Hijo mío, ¿vale? Defender bien, y no nos puede seguir Y se queda aislado, perfecto ¡Qué bien jugado, eh! Y lo he hecho sin o sea, sin querer No sabía que era el blizzard con el que teníamos defender Pero es muy bueno Muy bueno, muy bueno ¿En serio? Bueno, está bien. Simplemente es un movimiento. ¿Y él dirá que sí a seguir? No. ¡Dios! A ver quién la coge, ¿sabes? Ahí hay que desatascar, pero ¿y de qué forma? Y No sale el escurridizo. Lástima. Vale. Hay que romper cosas. Aquí, pero vamos. A muerte. Vale. Son dotados. Está bien. Ambos derribados. Nosotros tenemos black. placar. Ah, no. Bloqueo. Bien, vale, aturdido, está bien. Vale, vamos a meter este defensa aquí. Y aquí vamos a empujar, vale. Vale, prefiero sacármelo de en medio. Vale, y nos quedamos. Vale. Ahora, ¿este cómo lo vamos a quitar de aquí? Vale, vamos a acercar a este defensa, sí. Y a este lo vamos a empujar Vale, perfecto, ambos derribados Y yo tengo bloqueo ¡Cao! Bien, bien, bien, bien, bien Poquito a poquito, poquito a poquito Vamos sumando, vamos sumando Vale Estupendo Ahora nos falta usar el Blitz decentemente oh. Vale, y nos quitamos a este Goblin de aquí Mira, prefiero sacarlo aquí primero Y ahora tirar para empujarlo fuera Vale, me vale, me vale la pena eso A buscar el primer golpe y ya está o sea, lo, lo quitamos del campo, un goblin menos Y vamos trabajando para sacar al resto Vale, además, como tenemos posibilidad de movimiento Vamos a acercarnos aquí y a ver si este guapo se levanta Ahora, un corredor Duerling. Zarklon Venga, Zarklon, confío. Tú puedes. ¡Nice! Oh, es que es fuerte lo que he pasado. O Se lo digo, he pasado ya. Uf. Vale, y vamos a cerrar esto aquí con esta defensa. Estupendo. Vamos a acercarnos con el corredor aquí. Vale, aquí no creo que tengan hueco. Aquí tampoco van a poder trabajar. Así que nos quedamos así. Y finalizamos turno que la, Entre comillas La única vía clara Que tienen para llegar Es a lo mejor Pegar la vuelta por aquí Llegar por aquí Y esto está muy apurado O sea, tienen que pegar Mucha vuelta Para llegar al balón Y ya está De hecho Si haces eso Me lo pones mucho mejor Limpio aquí Y llevo la casa Hacia aquel costado Que además A mí me viene súper bien Que te Acumules aquí En la banda Vale, y no vamos a seguir Vale, vale, vale, no pasa nada O sea, estamos bien, estamos bien Tenemos espacio para poder montar la caja sin problema Vale Nos vamos a, nos vamos a gastar el Blitz aquí Voy a venir con un defensa Aquí, perfecto Y la jugada del Blitz va a ser aquí Sí, y lo vamos a empujar aquí y aquí eh, Vale ¡Toma ahí. Vale Estamos bien Encima podemos ganar metros No, ahí estás bien Vale, ahora Balón Ah, no, sí, sí, sí Vale, vamos a abrirnos aquí Y hacemos hueco para poder andar Vamos a plantar la caja ¿Los defensas hasta dónde pueden llegar? Uh, con una por ellos, no Vale Ok, tú aquí Me parece correcto Ok, tú aquí no, este será, debe ser el último movimiento. Porque si no me estoy cerrando todo el pasillo. Vale, vamos a plantarnos aquí. Vale. Vale, con el blitzer llegamos hasta aquí. Perfecto, perfecto, perfecto. Qué bien está medida esa jugada tú. Vale, muy bien, muy bien. Vale, con esta defensa nos vamos a ubicar aquí para acabar de cerrar la caja. Y con el corredor nos vamos allí hasta el otro lado. Aquí, vale, y la caja la tenemos bien cerradita Estupendo Ahora, ¿cómo vamos a jugar por aquí? Pues voy a plantar aquí este defensa, sí Voy a aplacar aquí Y vamos a sacar otro goblin a la calle Vale Aquí Venga, y te lo piensas Dale, ahí vamos Eso es y machacado Vale, perfecto Vale Fuera de juego Ahora bien Vale, creo que me voy a traerme Este defensa aquí Por. bueno Sí, por si me quiere venir aquí a empujar Oh, bueno, me coloco aquí Hola, oh, no, no Vale, me coloco aquí Para que no me pueda empujar directamente y esta defensa que más o menos está en tierra de nadie, no sé para dónde meterlo. Lo meto aquí para apoyar o. No, me lo voy a traer para acá. Porque este se va a levantar ya. Vale, vamos a dejar este defensa aquí. Y así apoyamos un poquito. Tenemos las dos zonas diferenciadas. Esto simplemente para darnos de leches. Y esto, Uf, para acabar de cerrar el balón. Y meter el touchdown en la primera parte. Vale. Y ahora por la, la caja me tiene que clavar, sí o sí, con este hombre. Porque si no, está perdiendo tiempo. Defensa, bloqueo. Uy. No me seguirás, ¿verdad? Ah, sí. Los uh, tienes cuadrados, eh, amigo. Dios, cuidado. A ver. Bien. ¡Oh! ¡Garras! Y saca el aturdido Vale, bueno Podemos trabajar con eso eh... Vale, con este de aquí fue Perfecto Y vamos a seguirlo, sí Toma ahí Vale, no pasa nada Ok, vale Antes de hacer este placaje vamos a gestionar Esto aquí Vale, este mejor. Pues tiene que salir bien a la primera. Eso es lo que me va a molestar. Porque si vamos a la segunda... ¡Oh, qué bien! ¿Vale? ¡Toma ahí! Venga, el golpe mortífero o algo. No, oye. Bueno. Vale, ahora este aquí. Vale. Vale. Vale, lo seguimos. Y este aquí. Perfecto. Oh, qué bien eh, Vale, y lo seguimos Toma ahí Vale, nada Oh, vale, aturdido, aturdido Bueno, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está muy bien Vale Ahora, hay que tirar con agallas aquí Vale Bien Muy bien Toma ahí Ahí estamos. Vale, perfecto. Nada, ya la vayas. Correr. Para plantar el touchdown. Vale. Nada, y podemos formar bien la caja cómodamente y sin problemas. Nada, por si hiciera falta. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a tener touchdown ahí. Está bien eso. Bueno, se va a quedar un poquito... Vamos a hacer pantalla de protección, no no caja. Pero bueno. Vale. Estamos. Fin de turno. Sí, no. Uh, tenemos aquí este defensa. Lo podemos acercar aquí. Vale. Vale, vamos a meterlo aquí. Por si quiere venir a saludar. Vale, finaliza el turno. Turno 7. Vale, perfecto. Pues en nuestro turno. Ah, nuestro turno, ¿cuál será? ¿El 7 o el 8? No lo sé. Creo que el 7. Por la pinta que tiene el marcador oh por qué dios oh ah bueno pero no va a llegar pillarlo bien bien bien bien bravo bravo bravo lo conseguirá no, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, eh, eh, eh, eh. venga, arriba, vamos, chico, vale, vale, este suma. Vale Vale Vale Muy bien Si ¿Sí podemos dejar el, el troll fuera Nah, lástima Vale Vale, vamos a acercar este defensa aquí para apoyar Y así hacemos el placaje más cómodamente Vale, me gusta Y seguimos Dale, ahí. Y... No, vale. Vale, nos acercamos. Vamos a hacer aquí el glitch. Perfecto, a dos dados. Vale, bueno, lo movilizamos. Uh. Vale, y bueno, tenemos ambos bloqueos, así que no cae ninguno. Vale, ahora bien. Esto aquí... Y tú aquí. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Toma ahí. Bueno, y Touchdown para nuestros chicos de la tabla, roca negra. Maravilloso. Tres puntos el jugador. De experiencia. Ay, ay, ay, ay. Y ya cerramos la primera parte. Estando por delante. Perfecto. Uh, el fanático se levantó. ¿Vale? Oh, bien. Y expulsamos. Oh, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Y hemos expulsado al fanático y al bombardero. Uff. Menos mal que no nos han hecho mucho daño este partido. Dios, ¿cómo te colocas así, chicos? tirada extra. Vale. Oh, le ha caído en la mano. Vale, se está viniendo hacia este costado O sea, nuestra banda izquierda Se está posicionando Es el último turno Es que no te da tiempo a mucho, chico, tampoco Nada, ahora ya pase a esto El placaje de los escavenches O sea, te rajan ahí con la garra ¿Qué necesidad había de hacer eso, chico? Oh, qué bien pillado. Segunda tirada. Se salvará, dime que no. ¡Uy! Vale. Es que está apartando a la gente para no tener que jugarse placajes. O sea, para que yo no pueda jugar placajes. Vale, vamos a meter. Este podemos. Vale, vamos a venir a apoyar aquí con el corredor. Vale. A ver, este ahora ha dado. Bueno, tenemos una segunda tirada. Vale, perfecto. Vale, aquí. Vale, y lo seguimos. Es nuestro último turno, o sea, hay que jugar a, a muerte. Vale. Con este vamos a empujar aquí. Bien. Bien. Vale, y empujamos esto aquí. Y seguimos, obvio. Toma ahí. Vale. Ahora. Vamos a sacar arriba. Tú aquí. Vale. Aquí y seguimos, sí. Vale, vale, vale, vale, vale. Es que, o sea, va a ser un turno para adornarnos, pero quiero sacar buenos placajes. Vale. Y, vale, seguimos. Me da igual. Venga. No, no pudo ser. Vale. Sí Aquí Esto a lo mejor va a quedar un poco feo Vale, quedó muy feo Pero es que ahora yo lo que quiero hacer es Venir aquí La Hola, en serio Tenía que no haber seguido con este Ah, por ello, sí, no la jugamos Vale Bien Vale Oh, caos, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Valió la pena Omitir Y el balón, allí, en serio Lo hemos golpeado muy fuerte Pues nada, fin de turno y ya está Porque no tenemos más placas accesibles Vale 0-1, fin de la primera parte estos están los dos expulsados, vale, dos noqueados que no se levantan y volvemos al campo, perfecto. Ellos tienen una repetición extra y nosotros perdemos una, vale. 9, 7, 6, 7, vale, bueno, estamos bien posicionados todos, ok, validamos configuración y para adelante. Toma, patadón. Vale, nosotros podemos movernos ¿Y dónde cae el balón? Vaya a caer aquí Vamos a acercarnos un poquito Al menos para tratar de recogerlo Vale Esta habilidad es muy, me parece muy, muy, muy correcta Toxic Champions tiene un turno extra Pero los jugadores que se encuentran en la placa arriba No pueden realizar ninguna acción Puh, Vamos, que puede mover a todo el mundo Dios, esto me amarga, eh si lo mueve bien me amarga ¿Tiene aquí dos placajes o tres placajes gratis en la zona? Ah, no, no, esos no pueden, vale O sea, es solo movimiento y posición Bueno, estando en defensa, yo qué sé, te puede servir para participar Pero como tampoco has hecho el lanzamiento de balón a un lateral ni nada de eso No puedes hacer ya la basculación de toda la defensa Oh, tiene un blitz ¡Ah! Venga ya. Qué lástima, hubiera sido súper gracioso la, la cuádruple calavera. Es horroroso que te pase eso, ¿eh? Vale, ¿y el balón? ¡Ah! Que ya ha caído aquí. Amigo. Amigo. Vale. Supongo que esto está bien. Vale, a dos dados. Vale. Vale, y a tu casa. Toma ahí. Bien. Vale. Oh, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Uf, aquí hay mucho que desatascar, eh. Un dadito. Vale, vamos a acercar al corredor aquí, por lo menos. Sí, aquí está bien. Porque empujo este y como tengo. O sea, voy a tener el dominó.. Me saco a la gente de encima Uy, aún así es con un dado Ambos derribados Vale Está bien Oh, vale Aquí vamos a tener un poquito más de dominó Ambos derribados Vale, pues nada Lo sacamos de en medio Y a este lo quiero bien lejitos Y nos vamos a quedar Vale Ok Ahora, el Blitz ¿Cómo lo vamos a gastar? Quiero poder formar bien la caja Y eso para mí es primordial Entonces Quiero empujar aquí Oh, vale, empujamos con dos dados Vale, aquí Y le voy a decir que sí Bien lesionado Bien, bien, bien, bien, bien, bien Muy bien, bravo Vale, dos puntos Vale, entonces ahora nos hemos quedado un poquito vendidos Porque la idea era meter uno aquí, uno aquí Y metí aquí el blitzer Formaba la caja Y podía empujar bien con las agallas Pero no va a poder ser Vale, vamos a sacar el troll de aquí Venga Agallas, bien Ambos derribados, vale, yo tengo bloqueo y el no, toma ahí, bien, golpe poderoso, aturdido, vale, vale, vale, vale eso nos da mucho juego Creo que nos tenemos que venir hacia aquí, hacia la zona izquierda, vale, sí, vamos a avanzar, vamos a aprovechar, a ver, a este lo podemos plantar hasta aquí, vale Vale, pues vamos a aprovechar y vamos a formar la caja aquí en este costado Aquí es, Lo puedo mover más no no, no, no, no, no Está tiquito Vale Ok, vale Pues vamos a formar La caja aquí Vale Vamos a, a Acoplarnos aquí mm, Pasito para adelante No sé yo, eh Vale, sí, sí Vamos a Vamos a forzar Aunque ya estemos en contacto Con el otro Pero ya ahí nos nos recogemos. Vale, vamos a ir formando. Vale, vamos a traernos ese blitzer para acá. Sí, es buena idea. Vamos a dejar aquí esta... estos. conteniendo a estos cinco personajes. Estos cinco jugadores. Y. Vale, vamos a acabar de formar acá. Que al fin y al cabo es el lado que me preocupa. Oh no, puedo la vuelta y ponerse aquí. Vale, vale, vale. Vamos a colocarnos aquí. Porque si no, aquí tiene un placaje bastante limpio. Vale, finalizamos turno. Y listo, vamos a ir avanzando y vamos a meter el touchdown con el defensa. Ya, otra cosa no vamos a hacer. No, no me la juego a dar un pase de mano, así que... No, no, no. Vale, y además con más razón, ¿eh? Vamos a... Porque se, se nos está quedando un hueco aquí... En... Mira, hablando. Digo, se está quedando un hueco en el centro perfecto para seguir avanzando, pero... Me lo va a cerrar. Oh. Vale, está bien. Oh. Vale, simplemente lo mueve y ya está. Pero no lo sigas, chico. A ver, esto está bien porque esto están dos turnos en el suelo. Uf. Vale, está basculando muy bien. Y muy muy para atrás. Uy, el escurridizo. Vale. Ok. Nos toca. Lo primero es sacarse este hombre de aquí. Vale, vamos a ah, avanzar un poquito. Vale, perfecto. Perfecto. Y perfecto. Toma. Vale, en el suelo está. Ok. Vale, tengo que bascular o tengo que... Moverme contra esta gente para traernos hacia esta zona. Vale, ¿cómo vamos a hacerlo? Tengo muy poco movimiento. Este placaje me va bien y me abro hueco aquí en la zona. Vale. Venga, espada, pared. Vale, perfecto. Toma ahí. Vale. Vale. Y ya si quieres te levantas. Ok, nos vamos a colocar aquí. Oh, si puedo correr hasta aquí, esto es maravilloso. Vale. ¿Tengo gente para poder seguirlo? No Porque este no puede alcanzar Es que tiraron muchos a por ellos Bueno, tenemos un 83% de probabilidad Venga, va hay segundas tiras para regalar, no pasa nada. Bien, vale, perfecto. Luego tú venías aquí. Eso es. Y este. Hasta aquí. Vale. Bien, vale, vale. Ok, caja formada. Ahora, vamos a remodelarnos. La gente se tiene que reubicar. Vale. El corredor nos lo vamos a traer hasta acá. Vale. Hay que llenar esta zona de enanos. A esto qué tal va? Un dado. Vale, vamos a traer este defensa aquí. Y por lo menos apoyamos. Vale. Vale. Vale. Y nos quedamos. Vale, eso es Bien, vale, aturdido Y ahora, matatrols nos lo traemos hasta aquí Perfecto y, y vamos quedándonos Con la zona, poquito Estamos para atrás No hemos apoyado bien el movimiento La verdad es que no ha sido la mejor jugada O el mejor turno de todos, pero bueno hay que ir moviéndonos. Nos tenemos que ir moviendo y posicionándonos. Porque con el defensa este, correr no sé cómo va a estar. Además, este le va a dar una suya de nivel, ¿eh? Va a ser nuestro primer defensa nivel 3, creo yo. Vale. Aunque sea marcado de lejos, pero vamos a tener ya gente. Uh, que viene y no se levanta. Vamos a tener gente ya marcada. Para que, no, para que no se mueva o ni se levante. Que si los podemos... Uf, vale, bueno, me mueve y ya está. Y seguramente se quedará en el sitio. Vale, bien. Estamos liberados. Podemos traer estos defensas hacia allá. Está bien, me gusta. Y... Oh, ¡animal! Vale. Oh, Ves, es que aquí ahora me inutiliza dos... Personas, sí o sí Porque con este no lo voy a tirar fuera Vale Vale, lo voy a sacar para allá Y voy a simplemente empujar la línea Un poquito, aunque sea un poquito Me vale eh, Ok, aquí Vale no lo tumbaremos en ningún punto. Vale, y te sigo porque te tengo que seguir. Vale, con este blitzer vamos a venir hasta aquí. Vale, vamos a empujar esto, no está mal. bueno. Vale Vale, vamos a traer este defensa hasta aquí Sí Vale Vamos a traer este defensa hasta aquí Sí Vale Y aquí esto está feo porque puede activar dominos Efectos dominos, pero bueno, vamos a dejar aquí espacio Para que eso no ocurra Además, vamos a sacar a este de aquí Sí Oh Uf. <risas> Uf. Respiramos aliviados Vale, y nos quedamos, ¿sí? Vale, vamos a venir a tapar esto De esta forma Tú aquí Vale, el corredor aquí Este mata a trolls Aquí, cerrando la De hecho, aquí Vale, cerrando Vale, vamos a venir aquí Vale, vamos a apoyar aquí a este corredor Por si acaso Si quiere hacer un placaje, por lo menos tengo que venir a las zonas de defensa nuestras Vale, nos vamos a alejar De esta gente, sí, y nos vamos a ubicar Aquí, vale, esto está bien, esto está bien Vale, que si se quiere Que si se quiere acercar, por lo menos Que tenga que pasar por la, la zona Estamos. Mmm, tenemos el balón muy para adelante. En comparación a cómo deberíamos estar con el resto de los jugadores. O sea, vamos con el equipo muy por detrás con respecto al balón. Y eso no me gusta. O sea, tendríamos que tener la capacidad de poder empujar más. Pero bueno, ahora está bastante bien colocado todo como para sacarlo hacia adelante. Él debería jugarse aquí estos dos placajes. Pero no, porque está fatal. Pero. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Vale, menos mal. Vale, vale. Uh, qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien. Sale. Vale, no lo podemos pillar, lástima. A ver, ¿qué nos va a faltar? Nada. Ay, es que es eso, siempre nos quedamos a nada para poder echar a la gente fuera, tío, y me molesta mucho. Vale, con. Vale, vamos a avanzar con el defensa aquí. Sí. Vale, vamos a venir aquí. Exacto. Y nos echamos a este fuera, a la calle. En serio. ¡Oh, ya! Yeah. Lesionado. Maravilloso. Maravilloso. Bien. ¡Uh! Dos puntos de jugador y sube de nivel. Vale, perfecto. Vale, vamos a ganar espacio. Vamos a meternos aquí. Vale, vamos a avanzar. Es que no tengo defensas para hacer el apoyo. Y eso me molesta mucho. Porque los tengo bloqueados. O sea, tengo este que es el propio que lleva el balón. Este que es el que ha hecho el apoyo aquí. Vale, pues nada. Balón aquí... Vale, vamos a cerrar con contacto. Vale. Es que al fin y al cabo no deja de ser o no es una mala jugada nuestra. Vale, vamos a meter este defensa aquí para apoyar por lo menos en este par de placajes. Y ya con eso es que lo tenemos todo bastante bien organizado y cerrado. ¿Vale? ¿Este que tal va? Un dado... Perfecto eh, eh, eh, eh. Vale, vamos a seguirlo Toma, y Bien, por lo menos podemos cerrar un poquito más de filas Podemos levantarse ya Vale, y este nos vamos a ubicar Aquí podemos un 50% de regate ¡Bien! ¡Bravo, chico! ¡Bravo, bravo, bravo! Vale, y con este yo creo que nos vamos a plantar aquí Sí, por aquí no nos puede salir, se tiene que jugar mucho. Nada, nada, estamos perfecto. No tardaremos. Sobre el turno 13 o 14 estaremos dentro. O sea, si no es el siguiente, es el próximo. Vale. Uf, sigue cerrando ahí, está. A ver, estamos muy bien puestos, porque estamos muy bien puestos. O sea, está... El... Tenemos un perímetro de enanos. Cerrando la zona. Ah, vale, aquí es ahora donde nos pueden apretar un poquito. ¡Oh! ¡Qué lástima, tú! No tener bloqueo ahí me ha dolido. ¡Oh! Tú estabas muy solo, chico. ¡Ay! Vale. ¿Lo pillamos? No, lástima. ¡Uh! ¿Pero por qué? O sea, te has dejado la zona aquí. ¡Ah! No ha tenido sentido ese movimiento. Al menos desde mi punto de vista. Vale, turno 13. Aunque quisiéramos, no llegamos. Vale, con el matatrolls. Que no seas un troll, te voy a dar papel Toma. Venga, a dormir. Vale. Ok, levántate. Y con este defensa vamos a aplacar aquí. Vale. Muy buen apoyo. Aquí. Y nos quedamos, sí. Ahora. Apartado. Tú no juegas. Bien, aturdido. Vale, ahora. Movimientos. ¿Qué movimientos vamos a querer hacer? Vamos a montar una buena caja. ¿Cómo vamos a montar una buena caja? Oh, podemos usar el Blitz aún. Vale, eso es importante. Vale, vamos a meter este defensa aquí. Sí. Vale. El Blitz lo vamos a ejecutar desde aquí Vale Vale, perfecto Vamos a meterlo aquí Toma Vale, y aún nos queda un turno de movimiento Vale, perfecto Ahora, el balón Aquí Oh, Bueno, no está mal Este Blitz era Este Blitz era aquí vale me parece correcto este otro glitcher aquí y cerramos aquí se va a quedar este hueco pero no pasa nada porque tenemos aquí esta zona de defensa esta zona de defensa y si quiere pasar por aquí se va a tener que jugar muchas esquivas ahora bien ok es que este me lo voy a dejar vale voy a traerme al corredor lo voy a meter aquí apoyando en esta esquina y el defensa aquí vale Vale, y ya está, es que no voy a jugar ni las esquivas. Perfecto, finalizamos turno. Estamos bien colocados. Uf, ¡Qué tensión! Vale. Sí, nada, ahora turno 14. Se la tiene que jugar, porque se la tiene que jugar. Pero, nada, ya, no, no le da. No llega ni de milagro. está down! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, chicos! ¡Qué bien! Nada, perfecto. Perfecto, perfecto. Aquí bien hemos empujado, ¿eh? Ahí, poquito a poquito. Toco, todo, todo, Uf, qué feo está eso. Uf. Aguanta, chico. Aguanta. Bien, estamos duros, estamos duros. Ah, perfecto, Tyson. Vale, vamos a jugarnos los... De estos necesarios. Vale, aquí Esquiva, me voy a reír yo de la esquiva O oh, me va a esquivar otra vez En serio Vale, yo tengo bloqueo y ellos no Vaya, te he ido. lástima, lástima, lástima que no fuera más Vale, este que tal Vale, perfecto Vale ahí vale, nada vale ¿con quién nos vamos a jugar? a ver, espérate yo tengo bloqueo y él también vale, nos mantenemos cerca para usar la defensa ah, vale, qué lástima Uf. vale, bueno, menos mal que el siguiente turno ya se acabó todo no puedo acudir a, al apoyo Vale, vamos a dejar este aquí Vale, y vamos a tirar un blitz ahí. Con el blitzer. Vale, nada, no estamos bien, estamos bien. Vale. vamos derribados. Yo tengo bloqueo. Ay, aturdido solo, bueno, Lástima, venga. Y touchdown con Darn. Dale ahí. Bien, campeón. Y encima sobre nivel. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a ir saltando las cositas. Todos lesionados. Bloqueados. Vale, nada, perfecto. Maravilloso. Y preparamos muro de hierro. Listo. Sí. Vale, y pateamos nosotros. Vamos allí. Pueden moverse una casilla adyacente. ¡Oh, qué bien se queda! No, es que ya estos es trámites O sea, no podemos perder, solamente... Hay que sacar los máximos placa posibles a nuestro favor. ¡Uh! Se la ha caído. ¡Uh! Y la salvo Ok. Vale, empuja, no sigas. Bueno, de hecho sí, sígueme. Así te puedo cascar yo en el siguiente turno. ah ¡Oh, escurridizo se salvó! Escurridizo y se salvó. Uy, con el qué va a hacer. Dios. Aguanta campeón. Jue, eh. acaba de marcar el punto de subida. Vale, no. Noqueado. Pobrecillo. Vale, vamos a empujar aquí. sí, me fío. Ay, buenas agallas. Oh, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Venga tu compañero. Vamos. vamos toma ahí. Eh, no puede ser. Vale, pues nada. Nosotros vamos a formar nuestra... Vamos a hacer nuestro juego. Vamos a formar nuestra caja. De defensa. Y ya está. Oh, vamos ambos... De, ah, vale. Bueno, tengo un bloque. Esto se ha quedado muy feo. Vale, vamos a traer este corredor aquí al centro para acabar de cerrar y poder tener a la gente bien en su sitio. Vale, y ya está. Vamos a adelantar esta defensa y poco más. Vale, finalizamos turno. Vale, este es su turno 15, ¿eh? O sea, ellos van a tener un turno más que nosotros. Hay que, hay que pensar con eso. Hay que cerrar huecos, que no nos toquen y que no, no tengan espacio para poder jugar ni, ni penetrar hasta la línea de touchdown. Vale. Bueno, en dos turnos no sé si llegarán. Estando, estando donde estaba el balón, yo creo que no son capaces de alcanzar la línea de touchdown. Pero mejor prevenir que curar. O sea, es 0-2. Entendedme, ¿sabes? El partido está ganado ya, pero... que además te saca la garra y rollo. Bien. No tires otra vez. Bien. Ahí estamos. Bravo. Cambio de posición. ¿Vale? Vale, nosotros vamos a empujar desde allá para acá. Bueno, a ver, este señor está libre. Vale, esta jugada está bien así. Bien, agallas. Vale Tengo bloqueos, ¿no? ¡Cao! ¡Bien! ¡Bravo el golpe poderoso! Vale Esto nos da ahora pff, Una facilidad brutal Vale Vale Vale Nada, es que ya con esto Vale, voy a traerme al corredor Para acá ¡Oh! Segunda tirada Vamos, campeón. Yo sé que puedes. Bien. Te libraste. Bravo. Ni me había fijado que tenía... Que tenía que jugarme la tirada de defensa. Vale. No. Este defensa lo vamos a traer para acá. Oh, no usa el Blitz. Es tentador, eh. ¡Oh! a dos dados. Hostia. Claro. Si tiene que jugarse... Oh, perfecto. Con que se tenga que jugar otra recogida de balón. Y ya no puedo avanzar. Perfecto. A Mejor me lo pones. Vale. Wow. Y encima, me voy a acercar aquí. Para que no tengas eh, opciones de coger el balón gratuitamente. Sí, sí, sí, sí. Nah, este partido se acaba ya. Vale, finalizamos turno. Maravilloso. Nada, nosotros ya hemos acabado y ahora falta su turno de trámite y ya está. ¿Le he regalado algún placaje? Sí, pero bueno, yo pienso que están protegidos y que tampoco son son placajes críticos. En plan que él tenga muchos dados y yo... usted. O sea, no es nada favorable tampoco. Uy, uy, uy, uy, uy. Vale, bien. Estupendo. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale. Nada, ya está. Ya está, apañado. ¡Oh! ¿Qué me dices? ¡Oh! ¡Qué feo! Vale. Dios, hay muchas esquivas, hijo mío. Es que está saliendo de tres zonas. Dios, ¿aún no ha salido, sabes? Está saliendo de tres zonas de defensa. Vale, perfecto. Fin de partido, 0-2 y nos llevamos los cuartos de final. Y vamos ahora a las semifinales. Maravilloso. Vale, validamos. Factor fan. Vale, nuevo nivel. Vale, perfecto. 16 las rotas, 2 touchdowns. ¿Quién ha sido? Kratek. Oh, yo se lo hubiera dado a Darn, eh. Yo se lo hubiera dado a Darn, pero bueno, está bien, está bien. Vamos subiendo, vamos subiendo. Vale, 1.600 de valoración. Uff, he visto ahí contra un equipo no muerto, ¿eh? Vale, vamos a ver, vamos a subir a Darn. Vale, venga, a ver qué me. ¿Qué me sacas, chico? ¡Oh! 6 y 5. Un punto de agilidad. Wow. Es una lástima, es una lástima. Porque es... Un... Defensa. Mm, luchara. Vale, agallas. Hombre, ponerle agallas no está mal tampoco. Teniendo en cuenta que es nuestra pieza central. Vamos a ponerle agallas. Vamos a ponerle agallas. Me parece, me parece muy buena opción. Me parece muy buena opción. Vale, ya tiene defensa y agallas O sea, esta es una pieza central de nuestro equipo potente El siguiente, La siguiente seguridad seguramente será defender Vale, ¿aquí qué tenemos ya? ¿Esta es la primera subida de nivel? Puede ser, sí, es la primera subida de nivel de este matatrol ¿Vale? Un 1 y un 2 sí. ni, ni comparación Vale Este no está nada mal. Meter el placaje. Porque si es que todas estas. O sea, todas estas. A ver, entenderme. chardo durante el bloqueo. Y puedes tratar un resultado de. Vale, abrirse paso. Mantenerse firme. Apilamiento. armadura. El jugador con la habilidad de apilamiento se coloca un poco abajo en su silla. Vale, no, no me gusta. Brazo fuerte, este simplemente... Un pase corto, no. Mm, mantenerse firme, yo creo que le vamos a poner, sí. Igual que al otro... Igual que al otro mata -trolls. Vale. Ah, no. Ah, vale, claro. Este se, nos lo hemos colocado al nivel 3, porque ya teníamos... El golpe poderoso Vale, los dos matadrolls Los tenemos Los tenemos igual Y Darn, que es el primero en colocarse como defensa En, en nivel 3 Le hemos puesto a Gallas, porque este va a ser nuestra pieza central del, del juego Vale, ok Bien, teniendo en cuenta eso Vamos a ver Para la próxima jornada en semifinales A ver, ¿qué nos, qué nos ha quedado en semifinales? Midgraves y Crudel Buah, es que aquí están todos. Sí, aquí están todos. No se puede filtrar. Vale, bueno, pues veremos a ver qué sorpresa nos depara la final o, o si conseguimos llegar. Nos enfrentamos a Eirimud, que es un equipo de no muertos. Que este pinta feo. Uh, vale, que tienen dos momias, un, dos, tres y cuatro eh, engendros, si no me equivoco. A necrófagos, es verdad. Vale, uff, esta momia es tocha, ¿eh? Esta momia está fuerte. Los tumularios... Los, eso es, los necrófagos, no engendros. Vale, tres necrófagos... Cuatro necrófagos... Vale, zombies y esqueletos. Vale. Ok, esta momia... Vamos a tenerla en cuenta. Y vamos a darle mucho calor. Vale, perfecto. Pues nada, sabiendo eso... Cerramos la jornada de hoy... Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado del partido. Y nada, cualquier cosita, dejadnosla en los comentarios. Ahora, lo de siempre. Seguidnos en Twitter a los dos, tanto a como a mí, que van a estar las dos en los dos en los comentarios. En los. Uy, en la descripción. También, seguidnos en Twitch. Hacemos streaming todos los miércoles normalmente. Son las 7, 7 y media abrimos directo. Y ya charlamos un poquito con vosotros. Y ya, jugamos a cualquier cosa. Y luego.